Gente del mundo, soy Iki, bienvenidos a otro nuevo tuto. Lo que vamos a estar viendo ahora es las colisiones, ok? Figuras de colisión, ¿qué quiero decir con esto? Recordemos, tenemos, ya sabemos lo que son cuerpos que nos van a servir tanto para 2D o 3D, básicamente son los mismos. Y necesitamos, también tenemos imágenes, pero la pelota no colisiona. Fíjate, yo hago que caiga la pelota y no traspasa la pared, traspasa el suelo. ¿Qué está pasando? Bueno. Si bien ya le especificamos al programa qué tipos de cuerpos va a usar para reaccionar de formas diferentes, no le estamos diciendo cuál va a ser su forma de colisión. Es decir, imagínate que yo tuviera una estrella dibujada. ¿Cómo sabe dónde están los límites de la estrella el programa? No sabe. O suponete Mario. Mario fíjate que tiene la gorra y demás, pero acá no tiene nada. Acá en esta parte hay partes blancas. ¿ok? ¿Cómo sabe dónde están los bordes de la colisión mi programa? No sabe, no lo va a reconocer automáticamente. ¿okay? Entonces yo se los puedo determinar. Yo le tengo que crear un objeto que le diga, mira, los bordes de la colisión de donde vos vas a chocar con otros objetos están acá y acá. Te lo voy a mostrar un poco más gráficamente. ¿ok? El jugador, qué fácil, fíjate. El jugador, ¿cómo queremos que choque? ¿Qué, qué forma tiene? Rectangular, fíjate. Tiene una forma rectangular, entonces... Voy a ir acá y de hecho fíjate que acá me está advirtiendo, me dice, este nodo no tiene forma definida, por lo tanto no puede colisionar, ¿ves? Le falta una figura de colisión, yo le tengo que decir. Entonces vamos a agregar acá y vamos a buscar lo que se llama Collision Shape. Entonces vamos a crear acá, fíjate, Collision Shape, tenés tanto para 2D, 3D. Tenemos dos tipos de Collision Shape acá. Vamos a elegir el simple, el polígono es para... Figuras un poco más complejas, que de hecho en este caso estaría interesante, pero quiero ir a lo básico. Fíjate, se me creó el elemento entonces. Le puedes poner el nombre que quieras, colisión, ¿ok? O figura de colisión. Y muy importante acá, crear una nueva. ¿Qué, ¿Qué forma va a tener básica? Fíjate que acá me vienen unas formas predefinidas. En mi caso es un rectángulo, como te digo, un rectángulo, pero puede ser que estés tratando de simular la colisión de una pelota, ¿ok? Entonces tenés un círculo. Yo en mi caso va a ser un rectángulo. Y fíjate que automáticamente me crea esto. Ahora, mi figura es mucho más grande que esto, entonces voy a ir agarrando estos puntitos y los voy a hacer coincidir más o menos con mi figura. A veces es útil dejar algún margen extra, depende del comportamiento de tu juego. ¿no? Si el personaje va a pisar el suelo y crees que se vea un poco de los zapatos, bueno, tenés que dejar un margen, un margen abajo. Y bueno, fíjate, esto ya estaría. Ahora se lo vamos a poner a la pelota también. Vamos a crear acá otra figura de colisión. La pelota podría ser redonda en este caso, pero bueno, la hicimos cuadrada para respetar lo que es el juego. Así que en lugar de hacer un circle shape, vamos al rectángulo Y en este caso midió lo mismo. ¿Ves? Tenemos entonces... Fíjate que me los pinta azul, si vos querés ver lo que hay abajo... Así, le pones que, que te lo oculte y listo. Ahora, me quedaría lo que son las paredes. Las paredes bien las puedo hacer como rectángulos uno por uno, o puedo crear una figura personalizada, que es lo que yo voy a hacer en este caso. Un Collision Shape Polygon. ¿okay? Polygon significa que yo le voy a dar los puntos donde quiero que se una todo. Es decir, eh, con los puntos con los que voy a formar la imagen. Ahora te lo voy a mostrar. Entonces voy acá a esta herramienta de selección. Y voy a seleccionar el primer punto donde yo quiera empezar a trabajarlo. Voy a empezar acá sobre este borde. Fijate que ya me está creando una línea, esto lo puedes hacer con toda la precisión que vos quieras, mandale zoom y demás, ahí está. Cada figura va a tener su complejidad para armarla porque después la tenés que cerrar, acordate, entonces yo voy a ir cerrando acá, acá, acá, y ahora es importante que yo dé la vuelta hacia atrás, porque si no se me cerraría la figura como un cuadrado, entonces yo voy ahora por atrás. hasta acá abajo. fíjate que de alguna forma logré cerrar los puntos un poco tricky, ¿no? Si querés mover para ajustar, ajustalo. Y fíjate cómo me armó automáticamente con diferentes colores lo que sería la figura de colisión externa, todo en uno. O sea, me ahorré de crear, podría haber creado cuatro collision shapes normales si te es más fácil hacerlo así. Yo con uno usé mi estrategia para poder reutilizarlo y de esa forma también le ahorro cierto cálculo a, al programa, ¿no? Entonces ahora observa, voy a ejecutar, y como ves, quedó duro ahí en el suelo, cayó como un ladrillo, eh, quedó que cayó seco. Le vamos a estar configurando algunas propiedades probablemente en la próxima clase, así que si te está gustando todo esto, compartí, dale me gusta, y déjame en tus comentarios qué es lo que querés ver, qué es lo próximo que querés ver dentro de lo que se puede hacer, no, no me vas a pedir un unicornio violeta porque no puedo. Así que, gente del mundo, nos vemos en la próxima.